todas Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Bruno Kumaris, a la charla de hoy que es la segunda sesión al respecto del tema del pensamiento y la mente. Hoy el tema es el arte del pensamiento positivo. Entonces vamos a dar continuidad eh, a los ejercicios y a los conceptos que vimos en la sesión anterior. Entonces, para eso, les invito a hacer un pequeño repaso. Bien, eh, la semana pasada hicimos el, el ejercicio de observar la mente. Y utilizamos el mar como una analogía, como que cada ola que se forma puede ser comparada a un pensamiento. Entonces, eh, dedicamos un tiempo para observar qué está pasando en la, en la mente dejando que las olas se formen y se deshagan, como que permito que los pensamientos, pensamientos vengan y luego se van. Y al observar ya percibimos que la velocidad del pensamiento disminuye y cuando la velocidad del pensamiento disminuye puedo darme cuenta de lo que realmente estoy pensando. Y vemos que hay varios tipos de pensamientos. Hay los pensamientos positivos, negativos, inútiles y útiles. Y vimos que cada uno de ellos tiene un impacto distinto, tanto en la mente, en las emociones, en el cuerpo, incluso eh, en la materia y en la atmósfera. Como que el pensamiento como energía puede espar esparcirse y llegar eh, hasta lejos. No hay barreras geográficas en términos de la energía del pensamiento. Y hoy eh, vamos a volver a observar la mente, pero vamos a verla con una perspectiva un poco más amplia, un poco más profunda, eh, viendo cómo la mente funciona, cómo es que los pensamientos son producidos, cuáles son las energías que se interactúan y que de cierta manera influencian en este proceso de crear los pensamientos. Así que volvemos a ubicar a la mente como un órgano, un órgano sutil del alma. Así como eh, tenemos órganos físicos en el cuerpo físico, como el corazón, el riñón, los ojos, los dientes, cada uno tiene su función. Entonces la mente es un órgano sutil del alma, el ser espiritual que da vida al cuerpo físico. La mente, como vimos la semana pasada, ella es responsable por imaginar, pensar, crear, crear ideas. Entonces cuando el alma utiliza eh, la mente, Puede experimentar emociones, deseos, sensaciones. Luego introducimos el intelecto, que es el segundo órgano del, al del alma. que vamos a ver? El intelecto es responsable por juzgar, diseñar, decidir. Entonces, cuando la la el alma utiliza el intelecto, es capaz de entender y también de expresar fuerza de voluntad a través de este, del uso de este órgano sutil o capacidad. Y luego tenemos los Oscars que uh, cuando, un, un, o cuando un pensamiento es creado por la mente, luego puede ser observado por el intelecto, que puede juzgar y decidir si este pensamiento va a traer algún beneficio o no, si algo que la mente experimenta es eh, falso o verdadero es correcto o incorrecto y entonces de manera general un pensamiento puede convertirse en una acción y cuando se convierte en una acción convierte en una acción puede generar una huella una impresión que queda grabada en el alma queda grabado como una sánskara. como una sánscara entonces, es ahí, en este órgano, que es como un conjunto de sanskars, es que guardamos esas impresiones como si fuera nuestro subconsciente. Y entonces es desde allí que formamos hábitos, que tenemos nuestros talentos, también guardamos nuestras creencias y nuestros rasgos de personalidad. Entonces, para tener una idea, el alma, él se expresa, y a través de los tres órganos al mismo tiempo. Es como si fuera un movimiento de energía que ocurre en el alma. No es que son separados, ocurre al mismo tiempo y genera una, genera una interacción de energía. La mente interactúa con el intelecto, que interactúa con los sanskars que vuelve a interactuar con la, con la mente otra vez. No es algo separado. Entonces, vamos a seguir con la analogía del océano eh, pensando en este movimiento sutil del alma vamos a hacer una analogía cómo es el movimiento de las aguas en el océano y el mar eh, en este caso cómo las aguas del mar se mueven cuáles son las energías que interactúan para contribuir con este movimiento. Además de la fuerza de la gravedad y principalmente de la luna, que genera un cambio muy grande de mareas, también existen influencias externas que actúan sobre la superficie de las aguas. Por ejemplo, las condiciones de la atmósfera, los vientos, la velocidad de los vientos, si hay alguna tormenta, entonces, eh, aumenta o disminuye la presión eh, de la atmósfera. Todo eso influye sobre la superficie de, de las aguas y eso hace con que se mueva de cierta manera. También existen influencias internas como las corrientes que se mueven a nivel más intermedio y más profundo. Entonces, eh, las corrientes que salen del Pacífico van a los, eh, las aguas que están más frías y se mueven para las aguas más calientes. Y este intercambio, dependiendo de la temperatura y otros factores. También eh, hay la cuestión del fondo, la característica del fondo del mar. Cómo son las rocas, cuál es la profundidad. Entonces todo eso también afecta eh, el movimiento de las aguas, para al final tener eh, la forma de una ola, como es una imagen de que el agua se mueve. Y entonces podemos poner ahí, en vez de una ola puede ser un pensamiento. Y cómo se crea un pensamiento desde la mente, utilizando la energía del alma. La mente también sufre influencias externas, todo lo que eh, la mente puede captar a través de sus sentidos físicos, todo lo que el alma puede ver a través de los ojos y procesa por la mente, lo que escucha a través de los oídos, lo que siente de gusto, lo que eh, siente a través del tacto, todo eso son informaciones del eh, mundo externo, del ambiente alrededor. Eh, y también hay influencias internas, del mundo interno que es sutil, es invisible. Por ejemplo, todo lo que está guardado, como una memoria, un recuerdo, lo que hace parte de lo que son los sanskars, a veces una creencia va a influir eh, de cierta manera cómo va a ser creado un pensamiento, entonces esto también pasa en el momento eh, de la creación, <risa> hay esas influencias y aquí vamos a ver más detalladamente cómo este proceso impacta en la creación de un pensamiento y cómo este pensamiento va a impactar en el alma en, la, en las acciones que uno va a hacer, y en su propio karma. Entonces, empezamos con un, un estímulo externo, que la mente va a captar y va a percibir, porque eh, de forma eh, más concreta, es en la mente que uno percibe toda la realidad. No es en los ojos que uno está viendo, no, es internamente hasta porque algo que uno está viendo para mí puede ser interpretado de una manera pero otra persona puede interpretar la misma cosa de otra forma porque la percepción uno la hace de forma interna. Así que eh, ponemos un estímulo externo que la, la mente va a captar, va a percibir y dependiendo de a la identidad o de la conciencia de quién soy yo, este estímulo va a tener un impacto distinto y la mente puede entonces producir un pensamiento y un sentimiento específico, creando un estado mental y emocional específico. Luego, a través de este estado, voy a generar una actitud entonces, voy a tener una posición al respecto de lo que pasó con este estímulo y del pensamiento que yo creé. Esta actitud me va a generar una visión, una visión acerca de la realidad que estoy viendo al, de acerca del mundo, acerca de las personas. Y la visión va a influir en mi acción, lo que yo voy realmente realizar. Cuando yo realizo esta acción, eso va a dejar una huella, una impresión que va a estar grabada en el alma. Y esta impresión va otra vez a alimentar la mente para generar más pensamientos. Entonces, ahora en este ciclo del proceso que ocurre en mi mundo interno, a partir de un estímulo del mundo externo, juntamente con la interacción de influencias internas, que están dentro del alma, vamos a eh, construir un ejemplo. El estímulo externo va a ser una situación, una situación eh, que puede ser que me genere, de acuerdo con un registro grabado, que me va como que desencadear o ser, eh, actuar como un disparo, de algún recuerdo, de algún rasgo de personalidad que tengo. Entonces, vamos a interactuar juntos. Entonces, voy a inter interpretar este estímulo externo como una escena eh, de injusticia o de, de algo que alguien está haciendo mal. Entonces, voy a creer que eso es injusto, que es incorrecto y que lo que yo pienso que sea correcto es lo que es correcto. Entonces, yo tengo la razón. <risa> Entonces, eh, esta interpretación eh, expresa que la identidad que estoy consciente en este momento es muy limitada. Re, eh, repasando lo que vimos en la sesión anterior, podríamos tener una mente más limitada. Cuando tengo la conciencia que soy el cuerpo y que tengo un alma, que si soy el cuerpo, soy limitado a mi historia personal, a mis roles, a mi género, a mi cultura, a todo lo que es temporal. Entonces, estoy eh, actuando eh, en esta conciencia, voy a generar un tipo de pensamiento muy limitado también, que está eh, relacionado a un pensamiento negativo. Entonces, Voy a pensar que eh, lo que la persona está haciendo, la situación está mal y yo tengo la razón. Entonces voy a crear una situación donde yo me siento superior y va a generar una actitud de arrogancia en mí. Esta actitud de arrogancia me va a eh, predisponer también a, a una actitud de agresividad tal vez va a generar una influencia en mi visión, voy a ver eh, a los demás que yo siento que hacen parte de este estímulo externo, yo voy a pensar que son mis enemigos, que ellos están mal y que la culpa es de ellos, la culpa que yo me sienta así, eh, ofendida o eh, me sienta indignada eh, y que en realidad ellos es que no están haciendo algo bueno y entonces desde esta visión de enemistad de, de, de creer que ellos son culpados o que son bien enemigos eso va a influenciar mi acción entonces tal vez las palabras que yo vaya a hablar en esta situación van a causar mucho sufrimiento porque primero, yo estoy en un estado de sufrimiento, porque en la conciencia de que yo soy eh, este yo muy limitado, me creyendo superior a los demás, o mismo cuando yo me creo inferior, yo estoy eh, considerándome un ser muy limitado. Y desde esta conciencia, todo me va a influir, todo me va eh, a afectar y yo voy a tomar sufrimiento de cualquier situación. Y cuando yo, eh, cuando me siento eh, afectada o que me genera un miedo o una agresividad, yo voy a poner toda mi atención al estímulo externo. Voy a creer que fue eso que causó mi reacción. Y entonces, cuando yo hago esta acción, que a veces es agresiva o que va a causar sufrimiento, esto va a quedar grabado, registrado como esta impresión en el conjunto de sánscaras. Y esto va a reafirmar mi trazo de personalidad que ya tenía. Por ejemplo, de ser alguien arrogante o creer que soy superior a los demás. O tal vez que soy eh, un poco agresiva en situaciones que, que traen un cierto desafío. Entonces, eh, mi acción... En esta conciencia va a reforzar cosas que ya tenía interiormente y que va otra vez a alimentar la mente cuando este mismo estímulo o parecido ocurrir otra vez. Entonces este ciclo vuelve a repetirse y cada vez que se repite profundiza aún más estas características dentro del alma. Entonces, o sea... Yo mismo estoy causando sufrimiento a mí mismo, manteniendo este, este ciclo de pensamientos negativos y de una conciencia muy limitada acerca de mí mismo. Pero si yo mismo soy responsable por mi sufrimiento, yo puedo hacer el proceso contrario. Yo puedo ser responsable por mi bienestar. Yo puedo cuidar de mí mismo. Cuando yo vuelvo a hacer este ejercicio de observar qué es que estoy pensando y ahora sabiendo cómo es que funciona la mente, entonces la mente va a alimentarse de todo esto que está internamente grabado en mi subconsciente, va a alimentarse de estos estímulos externos para poder generar pensamientos, sentimientos que van a influenciar mi actitud, mi visión y mi acción. Así que tengo eh, que hacer una pausa para observar realmente si lo que la mente está produciendo es lo que realmente quiero producir, lo que realmente quiero eh, sembrar para poder después cosechar sus frutos. Entonces, si en la misma situación la conciencia de quién soy es más amplia, yo no me siento ni superior ni inferior, yo solamente... Soy yo, ni más ni menos. Yo como este ser espiritual que no necesita estar haciendo con que las personas sufran para que yo me sienta bien. Yo mismo con mis cualidades puedo crear mi propio bienestar. Yo soy consciente de mis cualidades. Yo tengo este alto respeto que depende de mi aceptación, de la aceptación de mí mismo, entonces en esta posición, en esta conciencia, cuando yo vea cualquier situación que está un, po un poco fuera de cualquier expectativa, yo puedo soltar, porque no voy a sentir mi herida por eso, luego los pensamientos que voy a generar no van a ser negativos, pueden ser neutros, pueden ser positivos, me puede crear una, un sentimiento, una emoción, tal vez de empatía o de tratar de ver la situación de una otra perspectiva, poniendo también en consideración lo que la, las otras personas están pasando en esta misma situación. Entonces, esto me genera una actitud distinta. Una actitud de que eh, no siento que yo tengo la razón. La, las personas también pueden tener sus razones que yo desconozco en este momento. Entonces puedo tener eh, tolerancia, puedo tener apertura para entender que yo tengo mi papel y las demás personas tienen su propio papel. Y yo no tengo que esperar que ellas actúen de la manera que yo espero. Entonces mi visión y relación a las personas que están involucradas en esta escena es totalmente distinta no es una visión de enemistad, no, no los considero como enemigos, les puedo considerar como diferentes de mí. Y ser diferente no es ser mejor ni peor, es solo ser diferente. Entonces esto me hace eh, desarrollar más la capacidad de flexibilización, de flexibilizarme, de aceptar eh, las diferencias y de ver también las cualidades. Luego eh, esta visión va a afectar mi acción, mi acción ya no va a ser agresiva, va a ser un, una acción muy positiva eh, que me va a hacer querer comprender lo que las personas, lo que está pasando eh, con las personas para que ellas actúen así y tal vez inspirar para que actúen de una manera que cause más armonía eh, en las relaciones. Cuando yo actúo de esta manera, esto también va a quedar grabado. Esta va a quedar esta impresión como un sanskar y va a estar ahí influenciando también de eh, la próxima de la próxima vez que este mismo estímulo ocurriera, tengo ya este recuerdo, esta memoria eh, ya eh, ahí. Uh, un sentimiento de logro, porque aumenté el poder de mi voluntad personal, entonces generé un impacto muy positivo en el alma que también quedó guardado y además de eso generé, eh, pudo sembrar una semilla muy positiva que va a generar un buen retorno cárnico para mí también. Entonces de esta manera rompo este ciclo de pensamientos negativos y vuelvo a construir un ciclo de pensamientos positivos. Y cada vez que giro este ciclo de forma positiva vuelvo a reforzar mis cualidades positivas también. Entonces de esta manera logro eh, eh, eh, fluir con esta arte de mantener los pensamientos positivos, mantener los pensamientos que causen beneficio para mí y para los demás, teniendo en cuenta de que cada ola que se choca contra una roca, como está ahí representada, toda vez que una ola va a hacer chocar, va a causar un impacto en la roca. Y cada vez que se choca, va eh, causando una impresión que va moldeando la roca. Entonces la roca va eh, poco a poco cambiando su forma por, es, por esta acción constante de las olas causando este impacto. Y así también es con nosotros. Entonces tengo que eh, poder elegir qué tipo de ola quiero que eh, moldee conforme mi roca, mis, eh, mis sanskars. ¿Qué tipo de pensamiento quiero que construya mis sanskars? Quiero que mantenga registrado en el alma para que este registro pueda alimentar la mente cuando yo tenga que crear los pensamientos, crear los sentimientos en distintas situaciones, principalmente en las situaciones que más eh, siento que me reto. ¿Y cómo puedo hacer eso? <risa> Como hace un surfista? Cuando el surfista está en el mar, el surfista observa. Observa el comportamiento del mar, observa la calidad de las olas. Entonces, él está en este estado de tranquilidad observando. Y cuando él observa, puede tener una visión amplia, tranquila, y decidir cuál es la mejor ola que él va a tomar. Y entonces va a surfar, surfear, va a generar toda la experiencia de, de su movimiento, de su actividad, en esta ola que él escogió. Entonces tenemos que hacer lo mismo con nuestros pensamientos. Tenemos que... Eh, observar lo que pasa en la mente, observar qué tipo de pensamientos estamos produciendo y al final poder juzgar, discernir cuál es el pensamiento que quiero mantener, cuál es el pensamiento que quiero generar, porque este pensamiento es como una semilla y esta semilla va a generar. Entonces tengo que elegir bien, discernir, es el pensamiento. Generar el fruto, yo quiero y el pensamiento va a generar el fruto. Así que, pero observo luego, puedo discernir, puedo elegir el pensamiento que quiero crear o mantener. También tengo que desapegarme de los pensamientos que no me sirven, que a veces son resultados de creencias. Que están ahí guardadas, que son las que me hicieron sufrir en el pasado. Que me generan todavía una herida. Tengo que soltarlas para que no influyan este nuevo proceso de creación. Y luego dar energía a estos pensamientos que van a convertirse en acciones. Y las acciones que hago hoy van a determinar mi futuro, entonces hoy experimento las acciones que sembré en el pasado pero las acciones que realizo hoy van a determinar mi futuro entonces yo soy la creadora de mi propio destino, entonces tengo esta responsabilidad en mis manos y también tengo el poder de concretizar, de poder direccionar a donde quiero que va mi vida, así que en este momento, les invito a hacer una práctica para podernos liberarnos de las influencias y experimentar esta libertad de estar libre de cualquier eh, influencia que ya no me sirve y también poder Sentir que junto con la libertad, viene la responsabilidad. Que es una forma eh, muy hábil de responder a las situaciones. Y no una forma reactiva e inconsciente, que tal vez pueda generar el sufrimiento. Así que, tomamos una respiración profunda. Nos sentamos cómodamente. Y poco a poco voy a volver mi atención a mi mundo interno, soltando todo lo que he pasado durante el día, soltando. Todo lo que podría influirme del mundo externo, y llevo mi atención a la pantalla de mi mente. como observador desapegado dejo que los pensamientos surjan y se vayan hasta que yo pueda experimentar un estado de tranquilidad y así elijo sembrar un pensamiento de paz conectándome con la esencia del ser espiritual que soy Yo soy luz, energía, consciente y eterna. En este estado de auto respeto, de ser capaz de reconocer mis cualidades originales y de aceptarme como realmente soy voy a traer en la pantalla de mi mente una situación que he pasado o que estoy pasando que puede ser un poco retadora. Visualizo como una escena. Veo los actores que están allí presentes, los diálogos que sucedieron y observo ¿Cómo fue que me comporté en este momento? Al observar, puedo darme cuenta de qué tipo de pensamientos he creado, en base a cuáles creencias. Y ahora en la conciencia de que soy este ser ilimitado de luz, en este estado de autorrespeto, Voy a crear nuevos pensamientos y generar nuevos sentimientos acerca de esta misma situación. Cambiando totalmente la percepción, la actitud y la ver y la visión. Acerca de la misma situación. Genero. Sentimientos de paz. De armonía. que voy a esparcir en dirección a todos los que estaban participando de esta situación, haciendo con que la atmósfera se cambie. transformando la situación en algo muy positivo. Siento. una sensación de libertad, de levedad. De y sé que en la próxima vez que yo me encuentre con una situación parecida o con los mismos actores Sé que puedo responder de una forma que pueda llevar a armonía y resolución de cualquier tipo de conflicto que ocurra y veo de las infancias. Que vengo desde afuera, que esté en mí. Y de poder de voluntad, mi poder de elegir lo que quiero para mí y para mi vida, sabiendo que un pensamiento es la semilla que va a generar muchos frutos. Elijo pensamientos que generen frutos que traigan un beneficio a mí y a los demás. Y tomando una respiración profunda, vuelvo nuevamente al aquí y a la hora. Un shanti.